Cada que subo a tarima me imagino que algún día estarán llenas las filas y agotadas las taquillas Mucha gente en los eventos también cantará mis rimas Quien ha estado en el proceso podrá ver que no es mentira Gia, voy por mis sueños todavía Con cada segundo que pasa estoy más cerca de la cima Claro que busco salida, valdrá la pena algún día Mientras siga yo con vida me verán haciendo hip hop Click clack, el tiempo pasa y yo no entiendo Le sigo metiendo a mi cuerpo mucho veneno del bueno Si no lo Luego pues me desespero, espero sonar en estereos Ya no espero su regreso, elevo el potencial como un arma nuclear Bien dicen que el Aster es el mejor haciendo rap Si me cagas el palo me convierto en animal Ya no puedo parar, cada queso en el mundo Lo que opinen me da igual, igual y no voy a parar, parar porque no paran a mi can Agradecido con la raza que no deja de apoyar Y bendecido por mamá para la casa Regresar desde diciembre-enero Plasmando mi vida en versos Personas que hay en el guero Y que confían en este perro Saludos para la banda con la que fumaba hielo No me siento más que nadie Yo también vengo del suelo A punto de caer pero no voy a frenar No volvemos al pasado pero mucho para atrás Sigue presente el camino Recuerdo para no olvidar que yo también le batallé Y sueño con poder llegar a caer pero no voy a Primo, saco y dejo todo el kilo Porque a mí no me enseñaron a quedarme en el camino Voy por todo, apuesto todo y como a todos te aniquilo El padrino de los ritmos detonando tus oídos Seguimos haciendo ruido por todita la ciudad Si no tengo nada escrito pues me pongo a improvisar Santa Cruz de Juventud Presento a mi ciudad, mi estilo representando la real casa del hip hop Que esto aquí no acaba, mejor traigan las caguamas Quiero disfrutar antes de que me cargue la chingada Quizá ya no esté mañana, no sé qué lo quede para Pero para que agüitarse mejor traigan las muchachas Al del estilo underground, no le aguantaron un rap. Ya veo que solo son cuentos, lo que cantan no es verdad Pero bueno, ya ni hablar, solo den un poco más De tiempo para sonar, a ver si dejan de ladrar a punto de café, pero no voy a frenar, no volvemos al